Lo Mal malito me pongo me quito, lo hago yo solito me pongo y repito. Se me acaba el tiempo así que despacito. No era para tanto se cayó el mito. No me entiende ni me explico, una vida de miseria para no morirme rico. Mi cara en la enciclopedia si buscas maldito por debajo de la media pero el favorito. No me entiende ni me explico, una vida de miseria para no morirme rico. Mi cara en la enciclopedia si buscas maldito. Debajo de la media pero el favorito Aunque a veces me repito Por los cuatro que me quedan morimato Si les falta te lo quito Ya lo dijo mi hermano papito Al prototipo típico de competirlo de capito Te he apremido desde el dos mil y pico Que no es poco, toque fondo y aquí fico Si ves que retrocedo es pa coger impulso te si estás viendo el abuso y sigues calladito qué qué prefieres que te cuente la verdad Que duela, que duela, que duela, que deje huella Ya no hay plan B por si este falla, ya está muerta aunque brilla la estrella Aguantando y aguantando hasta que estalla, en mi cuello no cuelga medallas Mama, tengo el pecho lleno de metralla, así que no me rayes más No me busques las cosquillas, ni me vengas a medir la talla el que avisa no es traidor Ya lo dijo el refrán Pero que el traidor no avisa Lo aprendes tú mismo No es como dar un paso Enfrente al borde del abismo El primer trago siempre al suelo Por los que no están Y para los que siguen Les deseo fuerza Que la cosa no se tuerza Aunque a veces pasa Que lleva cruces a la espalda Sabe cuánto pesa Cuando un plato en la mesa Cuando falta plata Así que mi respetos Es pa' quien da la cara Y curro 80 a la semana Que no falte nada A su familia Aunque está lejos Y no vuelva a casa Porque le mata el sufrimiento pero se lo cállame ¿Qué, ¿Qué prefieres que te cuente la verdad o que te mienta como siempre, como siempre la verdad puede que duela ¿Qué prefieres que te cuente la verdad o que te mienta como siempre, como siempre la verdad puede que duela que duela que duela Ya lo ves. Ya lo ves.